En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Dios Padre y de Cristo lleno de su autoridad esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían Este expulsa a los demonios por el poder de Belsebúl, el príncipe de los demonios otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo Jesús, que conocía su pensamiento, les dijo Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y su casa cae una sobre otra Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul ¿Con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama ¿con qué autoridad? ¿cuánta convicción encierra las palabras de Jesús? no es solo sabiduría no es una persona ponderada es alguien que cree y que se cree lo que dice ¿cuánta falta nos hace a nosotros? llenarnos de esta verdadera autoridad porque su deformación más habitual es el autoritarismo es suponiendo una autoridad actuar de manera despótica que también nosotros podamos expulsar muchos demonios con la fuerza de Dios pero el primer demonio que hemos de pedirle al, al Señor podamos erradicar de entre nosotros es el autoritarismo esa deformación de la genina autoridad a Cristo